sean bienvenidos a este espacio de master cell phone service en esta ocasión quiero mostrarle cómo quitar lo que es la cuenta de google eliminarla, hacerle un FRP de modo muy sencillo utilizando solo el teléfono y tu inteligencia por más decir entonces lo que haremos será entrar a accesibilidad como pueden ver en pantalla nos vamos donde dice Visión. Como pueden ver, activamos el talback, yo lo tengo activado. Nos vamos hacia atrás. Aquí presionamos lo que es para activar el talback, los dos botones de volumen. Le hacemos un forma de una L para entrar a lo que es a la configuración de talback. Como pueden ver, aquí apagamos lo que es los comentarios. Aquí nos vamos a la política de privacidad Como pueden ver aquí aceptamos y le damos a no gracia. Como pueden ver aquí lo que haremos será seleccionar lo que es una letra de estas Y le damos a asistencia Le damos a lo que es asistencia para que nos muestre el google para poder acceder a lo que son los ajustes como pueden ver entramos a lo que son los ajustes nos vamos primeramente a seguridad nos vamos a donde dice seguridad y donde dice administrador de dispositivos aquí deshabilitamos lo que es Administrador de dispositivo Android Como pueden ver aquí nos vamos nuevamente a asistencia Entramos nuevamente a ajustes Y una vez estemos en ajustes Lo único que haremos será nos vamos a las aplicaciones Nos vamos a mostrar sistemas Aquí deshabilitaremos lo que es administrador de cuentas de Google le damos a desactivar, le damos a forzar detención. Una vez hayamos hecho esto, perdón. Nos vamos a lo que es asistente de configuración. Como pueden ver, me ha abierto lo que es para poder bajar la barra de accesibilidad. Perdón, la barra de notificaciones. Desactivamos cada una de ellas La forzamos la detención Una vez hayamos hecho esto Lo que haremos será buscar las otras aplicaciones de Google Marco de servicios de Google Google Play, Google App Store Etcétera, etcétera, etcétera Como pueden ver, Google Serv Services y lo desactivamos. Nuevamente forzamos detención. Aquí nos vamos a lo que es la Google Play Service, la Google Play Store, perdón. aquí como pueden ver que ya una vez lo he dicho marco de servicios de google aquí vamos a desactivar lo que son los servicios de google y forzamos la detención nuevamente como pueden observar en pantalla ya hemos desactivado lo que es una gran variedad de aplicaciones del sistema para poder provocar la detención de, de la cuenta de google y los servicios para poder acceder al teléfono y una vez hayamos accedido al teléfono a nuestro dispositivo android lo que haremos será un factory reset de forma por dentro del teléfono en los ajustes y una vez hayamos hecho esto tenemos nuestro teléfono completamente liberado Buscamos todas las aplicaciones que tengan que ver con el dispositivo. Una vez hayamos deshabilitado una gran parte de aplicaciones... Una vez hayamos desactivado una gran mayoría de aplicaciones, nos vamos a lo que es a reiniciar nuestro dispositivo móvil. Una vez prenda, ya veremos cómo funciona el método. Y una vez haya encendido nuestro dispositivo Android, lo que haremos será... Apagar lo que es el talback si está encendido. Eh, detenemos los comentarios. Bien fastidioso que son. Nos vamos a siguiente. Le damos a siguiente. Le damos apagamos lo que es el wifi. Como nos muestra en pantalla. Le damos a siguiente nuevamente. Le damos a sartal. Aquí nos muestra esta, esta pequeña activación. No se me preocupen esto ya tengo la solución adecuada esperamos que esto se quite tratamos de quitarlo y aquí lo que haremos será darle dos veces a lo que es el volumen subir y bajar juntos lo presionamos dos veces de rápido primero esperamos que se quite esto de activación de manos libres ya que estos dispositivos sufren de esto Como pueden ver, aquí presionamos rápidamente lo que es volumen menos. Una vez estemos aquí en lo que es la activación manos libres, como pueden ver, aquí presionamos rápidamente lo que son los botones de volumen al mismo tiempo. Y como pueden ver, aquí no ha saltado lo que es la cuenta de Google. Le damos a siguiente. Siguiente nuevamente, le das deshabilitamos lo que es proteger el dispositivo. Aquí le damos omitir de todos modos. Y como si fuera poco, eh, seleccionamos las opciones de acuerdo. Y como pueden ver en pantalla, aquí nos dice el asistente de configuración ha sido completado. Y le damos a listo y lo que verán se, se llevarán una sorpresa como pueden ver el dispositivo está libre de cuentas de google ya el dispositivo está listo para poder usarse aquí lo que haremos será nos vamos a configuración nos vamos a formatear lo que es nuestro dispositivo para poder disfrutarlo muy bien aquí le damos restaurar datos de fábrica y restablecer teléfono como pueden ver ya le he dado Esperamos que encienda y eso sería todo mi gente. Si les ha gustado el video no olviden suscribirse primeramente. Darle like, compartir. Hasta la próxima y espero que les haya gustado un paquetón.